Bueno, vamos con una de las últimas ponencias de, de la tarde. Os voy a pedir que os fijéis especialmente en las fotos que van a ir poniendo porque no tienen desperdicio, las acabamos de estar viendo y son brutales. Y, y os presento a los chicos de Minimalism, eh, Víctor Rodado y Pepe Martín, o Pepe Muere Vacío, también lo podéis conocer como Pepe Muere Vacío porque quiere morir vacío de correr, ¿vale? O sea, que un fuerte aplauso para ellos. Ya. Llevamos cuatro meses sin hablar en una charla juntos, ¿vale? Y esto os explicaremos ahora por qué. Así que si veis que nos interrumpimos mucho, de todas formas te puedo ceder la palabra, que te echo mucho de menos. Dale tú, venga. ¿Empiezo yo? No. Venga, yo que sé, di ¿no? lo que quieras. Dale, dale. Pues mira, si hemos quedado con la charla, ¿la empiezas tú. Vale, no, no sé si me ha cambiado las presentaciones, pero bueno, vamos a verlo. Es que quería que sí. ¿Alguien conoce Minimalism? Qué bien. Bueno, y qué mal, porque la idea también de estar aquí es captar. Entonces, bueno... Ya, es una putada. Vale, eh, vendemos esto. ¿Conocéis la cartera? Los que no conocéis y conocéis la cartera. Así me flipa que, que haya gente con la cartera. Eh, desde hace unos meses vendemos esto también. No a Maxi, que es un argentino muy guapo, sino eh, vendemos mochilas y vendemos línea básica de ropa totalmente sostenible, ¿vale? Antes de empezar, queremos ponernos un poquito en contexto. Vamos a hablar en remoto y la parte de remoto la va a abarcar Víctor porque lleva cuatro meses. ¿En cuántos países? Tiene el micro. Somos como una pareja, ¿vale? Somos como un matrimonio. Eh, bueno, voy a poner un poquito en contexto y Víctor abarcará un poco más el tema de remoto. Si quieres interrumpir y te sientes mal por no hablar, tú habla, ¿vale? Y si alguien de público quiere hablar, que hable. Normalmente, regalamos nuestra cartera o una cartera, en este caso va a ser la nuestra, porque se nos ha olvidado carteras, a quien nos haga la pregunta que más nos guste, ¿Vale? significa que más o menos os podéis estar atentos o eh, preguntarnos una pregunta para putear, ¿vale? Lo que pero, queráis. Pero tenemos dos carteras, así que... Tenemos dos, dos carteras. ¿no? Hice una cosa el otro día que me flipó, que es darme la vuelta y tirar la cartera. Lo mismo hacemos eso también, pero bueno, la cuestión es que preguntéis, ¿vale? Nos podéis cortar y nos podéis preguntar ahora o nos podéis preguntar al final, lo que vosotros prefiráis. Bien, cuando empezó el proyecto, el proyecto empieza casi hace dos años, hace un año y siete, ocho meses... No teníamos esto, ¿vale? No había inversión externa, ahora sí que tenemos inversión externa. Eh, no teníamos equipo, éramos Víctor y yo eh, a un porcentaje muy bajo cada uno. No de la sociedad, sino de tiempo, que ahora hablaremos de tiempo. No teníamos sueldo. Eh, ¿Alguien va a montar un e-commerce en la sala? ¿Alguien quiere montar un e-commerce? ¿Vale? Pues vas a tardar en ponerte sueldo mucho tiempo. Vale, vale. <risa> ¿Cuánto tiempo llevas? Pues te quedan meses todavía. <risa> bueno, pero bueno, ánimo, ¿eh? Ánimo. Entonces, te quedan menos meses todavía. Eso está bien. Vale, no teníamos sueldo. Esto es algo normal cuando montáis un proyecto. Y teníamos poco tiempo. Víctor en ese momento estaba en Application, que acaba de vender a grupo Fibonacci, Y yo estaba focalizado en mi agencia. Luego el tiempo era un 10%. Dedicamos a minimalism, más o menos. Eh, no había marca. ¿Cuántos de los que estáis aquí compráis algo por Internet por la marca? ¿Vale? Los que no lo compráis, eh, también los que no lo sepáis, compráis por la marca, ¿vale? Muchas veces, no solo por precio. Entonces, eh, montar un proyecto desde cero sin marca es bastante complicado. Y, obviamente, no teníamos business plan. Estamos bastante chalados, es parte de nuestro juego, y no teníamos business plan. De hecho, vamos a explicar cuál era el business plan del negocio. ¿Qué sí que teníamos? Eh, teníamos un producto. Víctor estuvo en Estados Unidos y vio que la tendencia de carteras minimalistas o carteras pequeñas se vendía muy bien, ¿vale? De hecho, había empresas que facturaban millones de euros en menos de años. De un año eh, vendiendo carteras de ese estilo. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos lo mismo? Además, eh, en Estados Unidos había una tendencia que era minimalista, que también venía de Japón, en lo que la gente no solo no tiene pocas cosas, sino que las cosas que tiene son de mucha calidad. ¿vale? Entonces, sabiendo que esos productos podían tirar y que esa tendencia estaba entrando en el mercado de España y que podía entrar en Europa también, pues decidimos crear la marca Minimalism. Eh, Tecnología. Por suerte podíamos montar en la agencia que yo tengo, o tenía, podemos decir como queramos, eh, Por todavía cogemos algún proyectillo, eh, montamos e-commerce en cuatro horas, ¿vale? Podíamos montar un, un, un WooCommerce o un Shopify, un WooCommerce en cuatro y un Shopify un poquito menos. Entonces, teníamos todo lo necesario a nivel de tecnología que podíamos montar. Eh, conocimiento, sabíamos algo, eh, yo sabía algo de marca, Víctor sabía algo de marketing, Sabíamos que teníamos que diferenciarnos de alguna forma. ¿Vas a hablar de transparencia y eso? ¿Sí? ¿Sabéis lo de la transparencia de, de nuestra web? ¿No sabéis lo de la transparencia de nuestra web? Sí, tú sí lo sabes. Qué poco. Claro, somos, somos el único e-commerce en España que tú te metes en la web y pone nuestra facturación en directo. ¿Vale? O sea, no lo hace nadie. ¿Con cuánto os gustaría saber cuánto factura Patagonia? Ahí me fliparía. Imagínate un botón ahí diciendo 1.200.000, si luego te metes al día siguiente, 200.000, vale, se van a arruinar. pues Sabemos que hay gente que entra en nuestra web solo para ver si nos arruinamos de una vez, pero todavía no ha llegado el caso. ¿Vale? Ese era uno de los puntos. Sabíamos bastante de logística, eh, controlábamos un centro logístico que yo había trabajado con otras marcas, entonces también conocíamos que todo el tema de la logística y la distribución teníamos que subcontratarla. Y esto es muy importante. Si vais a montar un e-commerce, un negocio o lo que sea desde cero, eh, tenéis que tener poca prisa, ganas locas y poco sentido común. Quizá un poco más de sentido común que a nosotros, pero más o menos por ahí, ¿vale? Eh, ¿Qué queríamos conseguir? Ese era nuestro business plan. ¿Sabéis lo que es el Burning Man? Pues, Víctor y yo hicimos <ríe> esto para conseguir dos tickets para ir al Burning Man. La idea era facturar en dos meses 7000 euros, y gastarnos ese dinero eh, en ir al Burniman, entre billetes y tickets para entrar. Por suerte, con los 6.000 euros montamos una empresa. Y la empresa ahora mismo funciona, ¿vale? Pero el objetivo principal era eh, conseguir dos entradas para el Burning y poder pegarnos una fiesta, que no es un mal objetivo. ¿Cuántos de aquí montaréis una empresa para ir de fiesta? ¿En serio? ¿Qué tipo de espíritu es ese? <risa> Entonces, ¿para qué la montáis? Entonces, ¿para qué la bueno. montáis? O sea, <risa> hacer ricos es muy complicado. Montar un hockey es muy complicado, pero irse de fiesta de vez en cuando, pues sí. Para traer la fiesta, a ti, Haremos una fiesta. Por eso ya lo contamos luego. Eh, queríamos trabajar en remoto. Yo venía de Telefónica, estuve cuatro años en Telefónica y tenía una lápida encima que cada vez que iba al mismo sitio, las mismas horas y haciendo el mismo trabajo. Y Víctor venía de tener una empresa con ¿cuántos empleados? Veinte. Veinte empleados. Luego el objetivo era poder trabajar en remoto sin tener tanto volumen de equipo. Y otra cosa muy importante, queríamos enseñar a la gente cómo lanzar un proyecto desde cero y contarlo todo en el blog. Cuando decimos contarlo todo en el blog, es cierto. O sea, podéis entrar en el blog y ver cómo, cómo migramos de un WooCommerce a un Shopify, eh, cómo conseguimos producto, cuánto gastamos en captación, todo ese tipo de cosas que nadie os cuenta, nosotros las intentamos contar en el blog. ¿vale? O sea, si alguien quiere montar algo a nivel de empresa, ahí tiene bastante información. Y es una cosa muy importante. Lo de la fiesta era una coña, que en parte era real, pero el objetivo principal de montar el negocio era divertirnos. vale Montar algo él y yo que nos gustara y sobre todo que durante el proceso nos divirtiera. Y lo seguimos haciendo porque si no, no estaríamos aquí dando la chapa a vosotros. ¿Voy yo o no vas tú? Ahí está. Esta es la, esta es la diapositiva que he dicho, que me va a cambiar. Bueno, eh, Pepe se ha puesto muy bien en contexto y yo analizando antes, ahí atrás, eh, que, qué contar y cómo resumir en tan poco tiempo cómo hemos llegado al punto en el que estamos hoy en Minimalism, lo he dividido en tres fases. La primera que es de, pues de cachondeo, ¿no? de probar, probar, probar, hacer locuras. Por ejemplo, hicimos una campaña con Foro Coches, con lo que ello conlleva, ¿no? con lo arriesgado que es. E hicimos una campaña en la que te regalábamos la cartera, solo pagabas el envío. Así, obviamente hicimos cosas que son muy locas para básicamente medir si tenía sentido seguir con la cartera, si tenía sentido lanzar un e-commerce, aprender, entender cómo funciona la logística, entender qué márgenes teníamos, qué retornos de inversión... Esa primera fase, que es la más divertida, porque todo es sorpresa. Todo lo que va pasando es sorpresa. Y me imagino que muchos de aquí lo habéis vivido y sabéis lo que os digo. Luego, la, la segunda fase, que es, oye, nos damos cuenta que tenemos un producto que mola. Eh, y, oye, que no se nos da mal llevar las ventas a un sitio que es la web y tener buenas conversiones. entonces eh, escalamos el modelo monoproducto eh, y empezamos a hacer lo más importante que hemos hecho hasta ahora, que es definir la marca. Lo que estaba hablando antes Ismael, sobre el qué, el por qué, el cómo, para quién. Todo eso ha sido mágico en los últimos meses, cómo hemos ido definiéndolo, cómo lo hemos asentando Y una tercera fase, eh, en la que después de haber decidido que minimalicen, porque el truco este, es decir, el secreto, nosotros hemos entendido que la carterita esta, que es una cartera que, que bueno, pues todos sabemos las limitaciones que tiene, si no podemos crear una gran, grandísima empresa vendiendo esto. Eh, sabíamos que era un caballo de Troya. Era una forma de llegar a miles y miles y miles de casas con un mensaje, con una marca, eh, captar miles y miles de datos y empezar a hacer lo que realmente nos mola, ¿no? Que es crear una marca que esté asociada a nuestro estilo de vida, a nuestra realidad, a lo que hacemos todos los días. Eh, y ahí es donde empieza, empieza la fase 3, que es empezar a, a entender hacia dónde queremos llevar minimalism, y radicalizar mucho los mensajes, ¿no? eh, sobre todo asociado a nuestro estilo de vida. Eh, hemos creado una marca que, pues, que inconscientemente somos nosotros. No, no, conscientemente. Bueno, sí, pero que hay, hemos llegado a ese punto eh, pues, básicamente porque no sabemos hacer otra cosa. Entonces, hemos definido y somos muy conscientes cuál es nuestro estilo de vida, lo hemos impregnado en una marca y nos estamos dando cuenta que hay gente, que hay más gente como nosotros que le mola hacer esto. Bueno, hemos lanzado nuevos productos, hemos lanzado nuevos países eh, y estamos en esa fase ahora mismo de crecimiento, de entender todo, de medir... Bueno, de aquí a final de año van a pasar cosas muy divertidas y también somos más equipo, hemos pasado de 2 a 4, ¿vale? Algunos resultados rápidos para que veáis en qué punto estamos. Hemos vendido 25.000 productos, eh, hemos facturado en un año y medio unos 270.000 euros, eh, hemos invertido todo ese dinero en marketing, 58.000, tenemos una conversión en web de 2-3%, depende mucho del mes, Llevamos tres meses teniendo un 1%, eh, esa es la media. Tenemos una marca con 5.000 suscriptores a la newsletter y aproximadamente unos 17.000 seguidores en Instagram. Es poquito, somos conscientes de que es poquito. Eh, hemos conseguido colar nuestras carteras en el corte inglés eh, y que las vendan, y que nos compren carteras y que luego las vendan. Está siendo muy interesante. Y que nos y, paguen a 300 días. Damelo, pues. Y que nos paguen a 300 días con un pagaré. un pagaré, eh, y hemos trabajado desde 15 países, que realmente eso es, yo creo de lo que más orgullosos estamos y a lo que hemos venido a hablar. Llevamos 20 minutos sin hablar de lo que hemos venido. Eh, <risa> <risa> bueno, esta foto es increíble. Sobre todo Pepe. el Víctor en un baño sí, en te te Perú, no seguro. Vale. Remoto. Venga, a ver. Eh, hay, que, hay que ser consciente primero de que... Bueno, ha sido complicado lo del remoto. Ha sido complicado porque... Eh, porque sabemos que nada es gratis en esta vida y sabemos que viajar cuatro meses por todo el mundo trabajando es algo que, que bueno, nos daba miedo que nos pesase y que, y que realmente ralentizase el negocio. Entonces, durante tres meses antes de irnos, cuatro meses, estuvimos eh, preparando absolutamente todo para que no pasase. Lo más importante, yo creo que el, el, el gran truco, es que eh, todo lo que no pasa por Notion, ¿conocéis lo que es Notion? no es una herramienta parecida a... Um, Trello, por compararla, es mucho más completa que Trello. <risa> te, te escojonas porque, obviamente, es que no sé cómo, ¿cómo definirías tú. ¿Cómo? Sí, más Evernote que Trello. Sí, es una mezcla ¿no? entre Evernote, Trello. Bueno, es una herramienta de gestión de tareas, de gestión de equipos, eh, gestión de roadmaps, es un, poco, es un mix eh, de, de, de todas estas herramientas. Y la consecuencia ha sido que, eh, bueno, estamos asesinados con Trello. Todo lo que no pasa por Trello no existe. Eh, perdón, todo lo que no pasa por Notion no existe, ¿no? ¿no? No existe en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que centralizamos toda la empresa en Notion. Absolutamente toda. Eh, de hecho, hemos tenido cuatro o cinco llamadas durante todo el, el viaje. No hemos, prácticamente no nos hemos llamado. Cuando nos hemos llamado era para preguntarnos qué tal estábamos, no para solucionar problemas. Porque juntando que todo está en Notion y juntando que tenemos un roadmap muy claro de lo que pasa semana a semana, de lo que pasa mes a mes, hace que no necesitemos prácticamente decirnos los lunes. Bueno, Pepe, ¿y esta semana qué? O bueno, Pepe, ¿y este mes qué? Obviamente vamos tomando decisiones sobre la marcha, ¿no? Obviamente, cosas muy pequeñitas, eh, pero sí que tenemos claro, oye, los objetivos de junio son estos cuatro grandes objetivos, que se tienen que vivir así en las semanas. Y simplemente está en Notion y simplemente vamos hablando de ello y simplemente van saliendo tareas y saliendo detalles. ¿vale? Tenemos una comunicación super diaria y fluida. Eh, todos los días nos damos los buenos días. Yo es lo segundo que hago al despertarme. Decir, primero hago PIS y luego le doy los buenos días a Pepe a través de Slack. Eh, es una forma de decirle, soy de tronco, que ya estoy aquí, que es ya estamos. Aquí lo ponemos en el grupo, estoy disponible y empieza el curro. Esto ¿vale? en España está muy divertido, pero cuando había... ¿Cuántas horas de diferencia? Hemos llegado a tener seis horas de diferencia. Claro, cuando te dice buenos días a las cuatro de la tarde, es como, pero cabrón. Claro, a las cuatro no. de la tarde le digo buenos días. Eh, bueno, no, no, Pero es parte de esto, ¿verdad? para que entiendan más o menos cómo va ese tipo de... Claro, lo que, lo que hicimos cuando estábamos a tantas horas de diferencia era que yo madrugaba un poco más. es decir, Empezaba mi trabajo en vez de a las ocho o de la mañana, empezaba a las... 7, 8 aproximadamente, y obviamente acababa más tarde, ¿no? Dedicaba mis mañanas a currar de una manera muy productiva y mis tardes a ver Machu Picchu, a coger aviones, a ver ciudades, a ver que me pasasen otras cosas, vale. eh, Una cosa muy importante es siempre informarle, Pepe y yo siempre sabíamos, y Walter y Jesús, todo, la, todo el equipo, sabíamos siempre dónde estábamos. Oye, troncos, voy a estar de lunes a miércoles en el Salar de Uyuni en el sur de Bolivia, que sepáis que voy a tener siete horas de conexión. Punto y a la línea. Con previsión, el igual, ¿no? Voy a estar en el Líbano, estuve en el Líbano, en Siria, y. Eh, bueno, pues con, con previsión y entendiendo que esos tres días no va a haber ningún lanzamiento ni nada caótico y que vas a tener tus horas para mirar las campañas, para mirar que todo está controlado, oye, pues, pues ok, maravilloso, ¿no? Luego, la rutina de disciplina. Si, si por algo hemos montado minimalisen, es eh, por no tener rutina. Es a mí me entra urticaria ya solo con leer la palabra rutina en, un, en una PPT. Eh, nos intentamos alejar de eso, pero obviamente hay, una, hay un mínimo de rutina que tienes que tener para que no se te vayan las manos. ¿no? ¿Cuál ha sido la rutina básica? La mía. La mía era dedicar mis primeras dos horas a revisar las campañas, a revisar Google Analytics, a revisar el Excel de como había ido el, el día anterior, a revisar cómo llaman los CTRs en Facebook Ads, a revisar absolutamente todo eso que es en lo que hay que estar al pie del cañón constantemente para que tus campañas no se te disparen, para seguir teniendo tráfico y para seguir teniendo ventas. Y una cosa que no se sé suele si hablar mucho de ella, que es la de mantener la calma. Puedes tener tres días en los que facturas 5.000 euros en tres días y, y, y luego tres días en los que facturas 200 euros. Eh, y la distancia es un, riesgo, es, un, es un riesgo chungo porque de repente te pones nervioso no sé qué hacer porque facturo 100 euros, si hay facturado a 1000, es decir, genera ese desasosiego y no sabes si que uno no está currando, entonces hay que tener mucha confianza ciega, obviamente, en el resto del equipo, porque al estar localizado no sabes si se están escondiendo detrás de un ordenador o si realmente están currando, y luego hay que tener mucha calma en esos días en los que facturas 100 pavos cuando pensabas facturar 1000. ¿Vale? Esta es una frase que he recortado del blog. Eh, que define mucho yo creo que porque, hacemos, porque hemos montado Minimalism y que espero que os, que os inspire y que vosotros montéis empresas por lo mismo. Eh, hace poco nos, nos lanzábamos a nosotros mismos la pregunta, ¿no? de oye, ¿cómo es influyente nuestra felicidad en el progreso del proyecto? Y nos miramos y sin dudarlo dijimos, pues es que es, es el 100%. Si Pepe y yo estamos bien, el proyecto está bien. Y se nota una barbaridad. Eh, para estar bien necesitamos viajar, necesitamos que nos pasen to cosas todos los días, porque somos unos junkies de eso. ¿Cómo se llama? La dopamina esa, la, la, la pasamos. endorfinas o como sea así, lo pasamos muy mal. Entonces, si no estamos moviéndonos y que nos pasen cosas de estas, pues sufrimos. ¿vale? Y esto es una part, un recorte del blog. Intervene, ¿eh? Interven, ¿eh? Sueles hablar mucho lo más. Estás eh? haciendo muy bien, entonces, ¿vale? entonces no... <risas> mucho más. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Ok? Vamos a un lugar que a nosotros nos parece muy sexy y muy divertido. Es decir, nosotros hemos empezado siendo una empresita de carteras que fabricábamos en China, que le metíamos un margen y que, bueno, pues que a la gente le enmolaba ¿no? Eh, pero desde el primer día que escogimos llamarnos minimalism, estábamos pensando en crear esto, en crear una empresa, en crear una marca, realmente, en crear una marca que se identifique mucho con nosotros y que, y que vista a toda esa gente, como nosotros, que nos la pela llevar marcas, que lo que queremos es disfrutar currando, que no nos gustan las rutinas, que eh, entendemos que en el mundo hay que consumir de una manera responsable y que realmente no necesitamos tener 50 camisetas en el armario, o 50 pantalones, o 50 jerseys, o 50 abrigos, o 50 zapatillas para ser felices. Entonces, como nosotros somos así y queremos que el mundo es mejor, si hacemos esto, estamos intentando abanderar, como decía Ismael, con nuestra marca, este cambio, que para nosotros es consciente, ¿no? Que es pasar del hiperconsumo extremo este que, que esté chalados al, al slow fashion, ¿no? Que parece es, que se está poniendo de moda, que es, oye, vamos a intentar consumir y comprar de, de forma consciente. Eh, vamos a seguir trabajando en remoto. Es si eso es una cosa que nos hemos dado cuenta que ya es inevitable. Es si no hay marcha atrás. Eh, hemos puesto las bases de algo que creo que es muy interesante y que nos hace felices y va a ser muy complicado. Que... Mañana de repente abramos una oficina en Gran Vía y, y tengamos 20 personas, pues probablemente eh, tengamos 20 personas, pero repartidas por el mundo, por lo que nos llena. Y aprender, ¿no? Es decir, lo de aprender es algo que está intrínseco y que nos está pasando ahora, que nos pasa comiendo con Luis y que nos cuenta movidas, que nos pasa eh, hablando con Ismael, que nos pasa hablando con Corti, que nos pasa con un mail de un cliente, que nos pasa lanzando campañas a, y fallando... Entonces, eso es algo que somos muy conscientes. Estamos en una fase todavía muy incipiente del proyecto. Creemos que eh, vamos a hacer algo chulo. Y te dejo hablar, Pepe. Eh, no no sé bien. si hay algo más. Es que, como no sé qué has hecho con las diapositivas al final. No, es decir, ya, ya, ya hemos acabado. <risa> vale, hay una cosa. ¿Queréis preguntar algo? Podemos hablar de lo que sea. Eh? O sea, a mí me dais un tema y os me puedo hablar de lo que da falta. O sea, no, no estamos ya casi, ¿no? Está ya el tiempo. De tiempo vamos bien. Bien, bien. ¿Tienes ¿no? ¿Sí, no? una pregunta? Vale, el, una cosa, el mail los hemos puesto ahí, ¿no? eh, por favor escribir a Víctor, ¿vale? No, el que tenga algún tipo de duda que le escriba a él, que responde más rápido que yo. Sí, vale. No está grabando, así que da igual. Vale, yo tenía una, una duda. ¿Cómo compagináis mentalmente? Igual, ha tenido un poco de esto, ¿Cómo compagináis mentalmente ese ese concepto que tanto defendéis del minimalismo y de la sostenibilidad con los cachoviajes que os metéis? Porque bueno, a Bolivia no habéis ido en burro. No, no, a ver, una cosa, y somos conscientes de que somos parte del problema, ¿vale? Esto lo hicimos en una entrevista hace poco, yo creo que todos los que están aquí son parte del problema, ¿vale? Sí, Incluso Yo cualquier... lo pregunto desde la curiosidad, no desde la taca. No, No, no, <risa> sea, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, todos somos parte del problema, la cuestión es hasta qué punto ser parte del problema. Quiero decir, no quiere decir que yo no vaya a viajar, pero por ejemplo, yo en Madrid ninguno de los tenemos coche y yo me muevo en Ecoltra o en bici. ¿Vale? O sea, que ahí hay parte que estoy quitando. Eso no quita que me pueda ir a Líbano y tenga que ir en bici. O sea, puedo coger un avión porque no hay otra forma de hacerlo. ¿Qué pasa? Que el consumo que yo pueda hacer allí o el que hago en Madrid o el que hago en Segovia, que es donde soy, intento que sea lo más consciente posible. Eso lo puedo llevar a los plásticos, lo puedo llevar a la ropa, lo puedo llevar a cualquier sitio. ¿vale? El objetivo de tiene Minimalism es que cuando alguien compre... No que no compre, o sea, que no necesites cosas, sino que aquellas cosas que necesites que realmente sean útiles para tu día a día. Y si esas están fabricadas de forma sostenible, mejor. Y si tiene un consumo responsable y una fabricación responsable, mejor. ¿Vale? Ese es el objetivo. O sea, no vemos el minimalismo como no consumo. O sea, yo no quiero que llegues a casa de nadie y haya una mesa en medio de la casa y ya no, está. No tiene sentido esta gente que dice, no, yo tengo un plato y un tenedor. Claro. O sea, de hecho, ¿habéis visto el documental de Minimalist? El de Netflix. Lo primero, si buscáis minimalism en Google, posicionamos por encima del documental, que me parece brutal, ¿vale? Lo dejo caer por si alguien quiere probarlo. Y segundo, fíjate hasta dónde llega la incoherencia, que ellos mismos te están vendiendo un libro físico. ¿Vale? Entonces, bueno, todos somos incoherentes, hay que partir de eso. La cuestión es que hay que intentar ser lo menos incoherente posible con lo que hagas. Que al final la marcaba por, oye, no necesitas tener tantas cosas. Y vale. de hecho... El, el proyecto, ¿dónde queremos acabar con todo esto? pues que no, hace, no te haga falsa, falta salir de nuestra web para comprarte un cepillo de dientes. Que que bueno, es de madera. ¿sabes qué, decir? Es sí, sí. Pues me ha encantado la respuesta. Gracias. perfecto ¿Más? Tenemos ¿no, dos carteras, más? de acordar. ¿eh? No. Eh, lo, los de Amazon hacen lo mismo, ¿no? Que no salgas de su web para comprarte un cepillo de dientes. Yo, yo no compro en Amazon. <risa> Pero podemos entrar a ese debate, si quieres, también. Eh, me, ha, me ha flipado el, el, el rollo que tenéis. No sé, creo que hacéis que sea compatible el, el, el que algo que parece en principio serio sea a la vez un juego y algo que te mole. Eh, pero en la línea de esto, ahora que tenéis un principio sin viernes plan y que lo que queréis era iros de farra y tal... Eh, cómo se compagina esto con esto va creciendo, vamos pillando gente, tenemos inversión, eh, ¿seguís sin business plan o, o habéis tenido que modificar de alguna manera eh, o eso, no, sí. no venderos a, claro. a, a, a las exigencias externas, pero habéis tenido que cambiar un poco eh, sí. el cómo trabajáis para... Claro, pero para ahora tenemos un business dinero? plan que tiene sentido. ¿Por qué? Porque eh, tenemos histórico. Si, a mí me dices el, el primer día, ¿no? Llevamos a hacer un business plan de cuánto vamos a vender en los siguientes... 18 meses. Y obviamente no, no, no podíamos intuirlo. Hoy justo hemos estado hablando esta mañana de la estacionalidad. ¿no? Un dato que no teníamos hace un año. Ahora entendemos la estacionalidad de muchos de los puntos que tenemos. Entonces ahora con, todo este, con toda esta información tenemos la capacidad de entender cuánto vamos a facturar en diciembre este año o, o en verano, el verano que viene y empezar a tomar decisiones. Ahora sí, ahora ya va. Es un poco más serio. Aquí parecemos dos cachondos que venimos aquí a, a, a hablar de nuestro libro y y descojonándonos, pero realmente le echamos muchas horas, le echamos mucha cabeza y, y, y obviamente, eh, tenemos un plan. Tenemos un plan y nos puede salir bien o mal o no sé, pero lo tenemos y vamos pivotando día a día, básicamente. La cuestión ahora también es muy importante, que podemos responder preguntas, ¿vale? O sea, en la agencia yo estuve cuatro años montando e-commerce para clientes, luego de ahí sacas mucha información, ¿vale? Ya o sea a nivel de tecnología, de producto, incluso de captación. Eh, Víctor venía de montar un proyecto bastante más ambicioso, entonces con esa información que teníamos podíamos llegar a un sitio, pero ahora después de llevar un año y medio, casi dos, con el proyecto, podemos llegar a otro sitio más, más largo, ¿vale? Y dentro de dos años, si seguimos vivos, que ya no lo sabemos, pues podremos llegar a otro sitio, ¿vale? Entonces es parte de un aprendizaje. Sí. ¿Por aquí? Vale. Eh, yo dos preguntas, una así un poco más aburrida. La primera es... Eh, bueno, antes de nada, enhorabuena. Muy bueno. Me ha encantado. No os conocía, pero me ha encantado. So, eh, la pregunta es, ¿todo esto está muy bien? Pero luego hay una parte aburridísima, ¿vale? Están temas, para empezar, legales, que, que, que, que son un auténtico coñazo, con perdón. Entonces, ¿cómo hacéis? Porque queda muy fresco, queda muy tal, pero luego... Eso, ¿cómo lo habéis hecho en vuestro caso particular? O sea, la parte legal de, y, y las implicaciones que tiene te todo esto. Te explico las bases y creo que puede ayudar a alguien. Nosotros empezamos facturando como autónomos, facturaba todo yo, pues yo llevo siendo autónomo pues no sé cuántos años ya. Entonces, hasta que no facturamos los 6.000, 7.000 euros que he comentado, no dimos el salto a crear una empresa. O sea, insisto, parecemos dos chalados, pero hay sentido común detrás de todo esto, ¿vale? O sea, facturas 6.000 euros, dices, oye, en vez de gastármelo en el Burning Man, que sería el objetivo que teníamos, montamos una empresa. Y además a nivel de timing cuadraba porque Víctor estaba saliendo de la empresa que había montado y que había vendido. Entonces, a partir de ahí ya montamos sociedad. O sea, no es la primera sociedad que monta ninguno de los dos. ¿vale? La de Víctor no sé si es la quinta o sexta y la mía es la tercera. Entonces, oye, hay un, hay un background que sabes lo que estás haciendo. Y aún así, y esto lo recomiendo, tengo un asesor bueno. Vamos, nosotros la primera inspección de hacienda que tuvimos... Pusimos el teléfono en manos libres con el asesor y respondió preguntas. Sí, y tuvimos una inspección de Hacienda a los tres meses de abril. ¿A los tres? Ah, sí, sí. <risa> Pero en parte es, es por esto, ¿no? Cuando enseñas tus datos, cuentas las cosas en el blog y estás expuesto, pues salió un pedido a Dinamarca y a los días <risa> llegó un señor, a los llegó un señor a la puerta diciendo aquí es la oficina de Minimalism. Y no había nadie, obviamente, <risa> no vamos a la oficina. Entonces ya nos dijeron que, que cuadramos un día para hacer una inspección. Pero o sea, realmente en ese tipo de cosas, por ejemplo, que nos pueden dar un problema a nivel de pasta o incluso llevarnos a un sitio más allá, eso está totalmente cubierto todo. Sí, porque además si lo piensas, si os pasáis tanto tiempo viajando, declaración de la renta, impuestos y tal, eso tiene que ser muy divertido. Pero, bueno, eh, ahora estamos con el trimestral, eh, y, o sea, por ejemplo, y bueno, pues vas aprendiendo a hacerlo más rápido. Bueno. Lo que sí que eh, apoyaros de, un, de una persona que sepa lo que está haciendo a nivel... O sea, ya no un asesor, sino un asesor que esté metido en tecnología, en startups, etcétera Porque te dan muchas cosas que, que no te puede dar un asesor normal. Y la, y la otra pregunta es, con tal y como habéis empezado, mmm, prueba y error, eh, todo muy fresco, ¿por qué habéis di dicho que ya tenéis inversor, inversión externa? ¿Por qué la inversión externa? ¿Para qué la necesitáis y la habéis utilizado? Bueno, eh, porque esto se monta con pasta. Entonces, el, decir, te, tenemos una marca, tenemos una marca que, que, y queremos tener una velocidad y queremos, por ejemplo, te tienes que gastar mucho dinero en, en producto, tienes que gastar mucho dinero en marketing, eh, por eso hemos montado, por eso hemos ido a buscar pasta. Hemos ido a buscar pasta, además lo hemos encontrado fácil porque ha sido todo muy natural, conexión muy especial con alguien que nos está ayudando, ha sido sencillo eh, y por eso ha entrado. A lo mejor si no hubiese salido esa oportunidad, no sé si hubiese entrado, no sé qué hubiese pasado, pero... Bueno, está, es una oportunidad para ir rápido y para... Es que todo va con pasta. Si es que no... Oye, y una cosa que está clara es que la mayoría de los e-commerce no son rentables. O sea, hasta el quinto año. Entonces, esto, una vez que se sabe eso, o sea, la mayoría del crecimiento que tienen es eh, ya una vez que te estableces como marca empiezas a ser rentable. O sea, no es... Nosotros somos rentables, o sea, no tenemos pérdidas eh, mes a mes. La cuestión es que para hacer que esto crezca es escalable. O sea, el día que te gastas 10 euros en Publi si te gastas 100, quieres probar a ver si con esos 100 sacas esa rentabilidad. Entonces, la única forma es ir creciendo y tener algo de caja para poder jugar. ¿Y esos datos son públicos también o eso? ¿Cuáles? Los de la inversión, porcentajes y demás. Sí, casi todos son públicos. Sí, no, sí. porcentajes no. O sea, no se ha dicho... En el blog no está, por ejemplo. ¿Pero qué dato exacto Perdón. Les eh, voy a mostrar muchos datos. No, no, no. Que no tengo ni idea, ¿eh? Que se sí, sí. acabo de conocer y me encanta. Eh, el, ¿Cuántos han... ¿Puesto por pasta? Sí, sí, sí. ¿Para qué lo vais a utilizar y cuánto habéis tenido que dar por la pasta? Bueno, ah, el... ¿de la inversión? No, no. Vale, no, eso vale. no está. Perdón, Y no, no. hay, no, no. hay sí, una cláusula entiendo, que no podemos... Entiendo, decir. entiendo. Es que me parecía ya estaba... No, no, no. Pues eso sería ser muy chalados ya. O es sea, <risas> decir, a mí sí. no me importa contar cuánto facturo porque creo que es algo bueno incluso. Y de hecho animo a que mucha gente lo haga porque es sano. O sea, va a haber un día que se va a saber de todas formas. O sea, si declaras en España alguien va a sacar tu dato. Otra cosa es que no declares en España, que podríamos entrar también, si queréis. Os explico cómo hacerlo, no hay ningún problema. Pero nosotros que declaramos en España y que queremos de seguir declarando en España y que sabemos lo que hay que hacer para hacerlo bien, a mí no me importa dar ese dato. Sobre lo que ha dicho Pepe, cinco años hasta que un e-commerce suele ser rentable, eh, es muy interesante porque al final, es, al final un porcentaje importantísimo del éxito de un e-commerce es cómo, cómo captes, es decir, cómo utilizas tu inversión en... Facebook, Instagram, Twitter, el canal que sea, para que funcione o no. Y nosotros hemos identificado una cosa por nuestra experiencia con Minimalism y hablando con pues, prácticamente todos los e-commerce posibles en España, que eh, hay un momento que, que obviamente por mucha pasta que metas en Facebook, eso deja de funcionar, porque ya has impactado en toda la gente que se puede impactar con el producto que tú tienes y ¿no? es lo que hay. Entonces, esa es la base, de, ese es el gran motivo por el que hay que crear una marca. Porque um, hay un porcentaje importantísimo, eh, nosotros ya empezamos a notarlo, ¿no? Eh, tienes que tener ventas orgánicas de gente que pone en Google minimalism o de gente que tu colega se lo ha dicho a otro colega o que reenvíes un tuit o que reenvíes una foto en Instagram o que... Entonces, eh, ese es el gran foco de la marca. Oye, necesito tener una marca y no depender de Facebook, ni de Amazon, ni de toda esta gente para realmente que esto funcione. Muchas gracias. Te cinco años en crear una marca. Sí. Aquí abajo, sí. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo quiero saber cómo convencéis al inversor externo para que afloje la pasta sabiendo que os vais a alargar por ahí de viaje sin que piense, estos cabrones han llegado mi pasta y se están pelando la vida. Bueno, te puedo dar la vuelta a la conversación. ¿Por qué dejamos entrar a un inversor? <risa> ¿No? O sea, quiero decir, es como lo veas. Eh, tienes que ser muy transparente. O sea, igual que somos transparentes en la web, a nivel personal nosotros cuando nos plantamos con varios inversores era como, oye, nosotros queremos seguir trabajando en remoto, ¿no? Y del que entre en la empresa tiene que entender esto. Entonces, había gente que no entendía, había gente que no. O sea, había gente un poco más de la antigua escuela de decir, no, tú tienes que estar de 9 a 7 y te tengo que ver, incluso quiero saber dónde estás. Pero hay otros inversores que no. Entonces, al final, también los números eran muy buenos en el primer año. Hicimos mucho trabajo para que eso creciera rápido el último trimestre, por ejemplo, meter un petardazo. Y había que, había que enseñarlo. Pero si eres transparente y cuentas las cosas, otra cosa sería que hubiéramos levantado la ronda y a los días hubiéramos dicho no, no, es que queremos trabajar en remoto. No. O sea, ya la persona que entra hay una serie de cláusulas, entre comillas. ¿Te vale la respuesta? Sí. Y al final, ayer por ejemplo, se sentó con nosotros una persona en el equipo y nos dijo, a mí no me gusta el remoto. Quiero trabajar con vosotros y estar juntitos. ¿Sabes? Que, y eso es... Eh, hemos provocado que alguien se siente y en el primer minuto te diga eso porque hay transparencia absoluta. Es decir, y Pepe y yo jugábamos muy poco, entonces nos rodeamos de gente que nos juzga también poco, decir, que entiende cómo funciona esto y que, y, que no, y que sabemos que no va a haber ninguna pega. pues si no es un rollo, tío. Decir, si no, nos disfrutamos. Y A la hora de captar equipo es igual. O sea, tiene que ser alguien que, que, entre comillas, entienda dónde se está metiendo. ¿Vale? O sea, que tenga capacidad de tener su horario, de ser disciplinado. Y de confiar en lo que se está haciendo alrededor, que es muy importante. ¿Bueno? Una rápida para Pepe, a ver si me llevo la cartera. Has hablado de, de que todos somos un poco hipócritas, ¿no? ¿Has dicho así? No me acuerdo. No, hipócritas no. Eh, bueno. eh, no, no, no, no. Incoherentes. Incoherentes, perdón. Vale, y luego has hablado de, de Amazon y de que tú no compras en Amazon, como sugiriendo, sí. que es un poco consumista, ¿no? Pero me he metido en Amazon y lo primero que he encontrado es <ríe> vuestra cartera. No, pero te explico porque es muy fácil. Eh, yo vendo en Amazon y declaro mis impuestos en España. Pero ¿sabes dónde me emite Amazon a mí la factura de logística? ¿Dónde? Luxemburgo. Luego el IVA de que yo podría soportar eh, por tener sus almacenes es IVA cero y me toca bastante la polla así que no compro en Amazon yo sí yo sí yo compro en Amazon y vendo Entonces, ¿Y no pero que vendéis, el... vendéis bastante en Amazon mejor que bueno cada vez más vamos le vamos a... entendiendo vamos entendiéndole, sí sí pero va, va a ser un canal potente si yo auguro que a final de año vamos a empezar ya estar estar en cifras cercanas a 10.000 euros al mes y pero ahora porque no haces nada Es decir le mandas carteras y eso va solo Ahí claro, hay una cuestión que, que la gente no se pregunta. ¿no? Cuando compras en Amazon, o sea, nosotros hacemos un ejercicio totalmente contrario a Amazon. ¿vale? En Amazon tú no compras marca, normalmente sueles comprar precio. ¿vale? Es un comparador específico de precio. Y lo que consigues con eso es que no puedas dar valor a tu marca. Cosa que nosotros en nuestra web, todo el proceso, todo está pensado para crear valor como marca. Incluso el último mail de completado que te mandamos te estoy contando algo. ¿vale? De, oye, métete en el blog y explícalo. Eso en Amazon no, no pasa. Entonces, ¿No es contraproducente entonces? Bueno, no sé si contraproducente o no, pero es otro canal. Eh, al final, es que es lo mismo que nos preguntaron, oye, en Foro Coches ¿por qué hacéis una campaña? Pues porque me mete 15.000 personas en un día en la web y necesito tráfico. ¿Qué pasa? Que yo tengo que gestionar esa campaña. O sea, yo sí que sé, otra cosa sería que yo te dijera que los ingresos que cojo de Amazon los facturen en Singapur. Pues te digo, vale, ¿qué impuesto de sociedades pago en Singapur? Un 5%. Sería otra cosa. Pero yo los ingresos que tengo de Amazon los estoy declarando en de España. Entonces, me preocuparía mucho más lo otro. Y de hecho es curioso como hay gente que se preocupa mucho por dónde se fabrica y muy poca gente por dónde se factura. Ah. A mí me parece... O sea, yo me rayo mucho en eso. De todas maneras, es que, insisto. Es decir, eh, eh, hemos decidido tener un mensaje tan radical como marca que sabemos, que sabemos que nos metemos en estos líos y los asumimos. Es decir, somos contradicciones, <coughs> Intentamos ser lo más coherentes y conscientes posibles de lo que hacemos, entendiendo que hay cosas que él y yo todavía no hemos superado y las contamos en el blog abiertamente. Es que aquí hay mucho todavía por recorrer, incluso nosotros. Dale. Hola, yo soy un fan vuestro de la marca y del concepto del minimalismo, que me parece una unión muy potente. Y bueno, ahora que no nos oye mucha gente, quería preguntaros si nos podéis adelantar después de la cartera y de la mochila que viene. Bueno, a ver, el, el, ¿Todo no? el todo no lo voy a decir, pero voy a ser muy genérico. Nada, queremos ser, si, eh, de aquí a final de año vamos a intentar que los basics que necesitas eh, para tu día a día, hablando de ropa, los tengas cubiertos con nosotros. Si todo lo que llevas puesto ahora mismo, si mierda aquí abajo, <risa> pues probablemente... probablemente hasta que ahí, que hasta ahí, ahí, haremos una fiesta en octubre. Iba a decir que estáis todos invitados, pero hay mucha gente. No, pero si se suscriben, sí. Seréis los primeros en saber que vamos a montar una fiesta. No tengo ni puta idea que vamos a hacer una fiesta. Sí. Ya, bueno, pero que se suscriban. Bueno, ya lo veremos. <risa> haremos una fiesta en octubre y ahí haremos una especie de. de, de, de bueno, enseña, enseñaremos los productos nuevos. Sí, vamos a matar. Hola, buenas. ¿Qué eh, tal? ¿tú? Lo primero, daros las gracias porque creo que hoy en día hablar del remoto abiertamente es algo muy necesario. Uh -huh. eh, yo, por, por entrevistas que he hecho, por ofertas que he visto, hablando con compañeros, eh, creo que a día de hoy todavía es un, un tema un poco tabú ¿no? en algunas empresas eh, el decir, quiero cogerme hoy el día en remoto, ya no hablo ni siquiera 100%, sino hoy me cojo el día en sí. remoto. ¿no? Creo que es algo más de la cultura, no sé si, si de España, si de Europa, no, no lo sé, la verdad, yo creo que es de España. Eh, me gustaría preguntaros qué creéis que hace falta para que las empresas, al menos en España, tengan más eh, asimilado que se puede trabajar en remoto, que no pasa nada, entendiendo que hay roles y roles. Sí, que pasa no lo tiempo, digo por Mr. No, eh. Básicamente que pase el tiempo. <risa> que, o sea, que pase el usar, tiempo. Claro, algún día tú serás jefa. Si no sé, a la gente que no quiere hacer remoto no le vas a poder convencer lo contrario. Si es que no tu tía. O también vale que te mira, montes una empresa y que quieras mira, que tus mira, empleados, mira, empleados... El, el, el eh, Marketgoo, sí, <ríe> David, que está David, ahí, está ahí. Tiene, yo creo que es un ejemplo maravilloso de, de cómo una empresa no empieza en remoto y evoluciona de una manera radical al remoto, de una manera consciente eh, y probablemente, probablemente ha pasado eso porque tu jefe, ¿no? es decir, el fundador, probablemente fuese algo que tuviese en la cabeza desde el primer minuto, desde el primer momento o desde... desde de tiempo. La cuestión es que si tú eres la persona desde arriba, o sea, yo entendería perfectamente que a mí alguien, un empleado me diga, oye, quiero el viernes o el lunes porque me voy de viaje. Porque entiendo su implicación. También una cosa, digo, no todo el mundo está preparado para trabajar en remoto. O sea, ojo. Entonces, tiene que ser un proceso, primero, del empleado y también de la persona que haga la, la empresa o que esté en la dirección de la empresa. Es, un, yo, es eso, lo he hecho dicho, Víctor, es tiempo. También... Habrá que ver gente que esté muy preparada y gente que no. ¿eh? O sea, hay de todo. Buenas. Eh, bueno, eh, ya os. Uh. No te preocupes, no te preocupes. <risa> A ver si Aléjate, bicho. Yeah. <risa> vale. Eh, os conocí ya hace algún tiempo en un uh, vídeo de YouTube de John Boluda, o sea que. Ya conozco vuestra, vuestra marca y, y de verdad admiro vuestro, vuestro trabajo. Um, ¿para vos, ¿Vosotros consideráis que la cartera fue un MVP? ¿Sí? ¿O lo pensaste de esa manera cuando pusiste el, eh, la cartera en el mercado? ¿O fue más, bueno, tengo que sacar algo y ya está? Eso es por un lado. Eh, por otro lado, es eh, ¿cómo conseguir eh, los proveedores para crear esos productos? Es decir, fui a contactar con China en un mercado... Eh, distinto y en cuanto al remoto eh, he probado en alguna ocasión trabajar en, en, en remoto para mí es mm, genial y me gustaría poder en algún momento trabajar completamente en, en remoto pero uh, ¿cuáles son las principales limitaciones que le veis porque todo, en todo como en todo no todos son ventajas empezamos por el final eh, se andaba a olvidar la primera. Decir, las limitaciones del remoto es que te las pones tú, no sé. Eh, eh, las sabemos todos, ¿no? Pues la diferencia horaria, el no estar en el mismo espacio, en que hay X procesos que son más complejos, en el que hay gente que no sabe comunicar a través de WhatsApp y Slack. Es decir, hay muchas. Eh, decir, los basics de los problemas del remoto, del remoto están claros, pero al final yo creo que depende de cada uno. nosotros Hemos tenido que aprender a hacer cosas y hemos tenido que empezar a usar procesos que no nos apetecía y a usar herramientas. Y ahora ya lo vemos como una manera, de una manera muy natural, fluye, funciona, porque hemos trabajado en ello. Y es que porque realmente queríamos, porque eh, para que fuésemos felices con Minimalism, Minimalism tiene que ser en remoto. Pues entonces hay que hacer algo para que sea en remoto. Y como hay un motivo tan grande que es la felicidad y el estar contentos y que todo fluya y vaya guay... Pues te esfuerzas y lo consigues. No, en remoto puede ser eh, que yo me quede en casa de mis padres en Segovia, ¿vale? O sea, no quiere decir que nos tengamos que ir muy lejos, pero es la posibilidad de elegir. O sea, de decir, oye, hoy estoy aquí o me quiero quedar cerca o ir con la familia, como me ha dicho David antes. Es, es parte de eso, o sea, es la libertad que nos da. Eh, la de los proveedores, pues Víctor eh, creó un bot. Sí, creó un bot que... Eh, eh, eh, en, nada, en cuestión de media hora escribió a todas las empresas de Alibaba de carteras y a la semana teníamos 200 de carteras gente. en casa y pues fuimos mirando, hablando, no sé qué y nada, empezó a... hasta encontramos una persona un proveedor muy bueno que, que ha funcionado todo, nos sentimos súper bien esto por WhatsApp nunca he hablado con ella por teléfono todo WhatsApp y funciona guay y somos rápidos ambos negociamos todos los días y nos tiramos tantos a la cabeza, pero funciona guay. Eh, con las mochilas parecido y con la ropa ha sido diferente. Con la ropa ha sido diferente porque eh, con la ropa empieza el nuevo minimalism y entonces cambia, cambia la jugada. Estamos buscando, es decir, estamos interviniendo mucho más en la fabricación, en el proceso, en dónde salen los materiales, en todo esto, en quién lo fabrica, en quién lo cose, quién, y eso ha sido más complejo hasta que hemos encontrado una empresa que... que bueno, pues, que es que encajen en todos estos eh, factores ahora mismo que necesitamos cumplir. Para estar contentos. Y la primera no me acuerdo. ¿Cuál era? Uh, si cuando lanzasteis las carteras... Ah, eh, el MVP, vale, lo tengo. En, en, eh, Bueno, era un juego, ¿eh? no, era Yo sabía bastante e-commerce y Víctor quería montar un e-commerce. Entonces, eh, sabíamos que las carteras podían tener tirón, porque en Estados Unidos estaban teniendo tirón algún producto similar. Y lo hicimos. O sea, ¿qué hicimos? Pues la inversión fue, yo me hice un WooCommerce en un fin de semana y Víctor encontró un proveedor, trajimos 150 carteras, eh, hicimos la importación y a partir de ahí intentar vender. Y esto se repite, eh, 150 carteras, luego 200 y luego hacemos pedidos de 5.000 y 6.000 carteras. Pero era un juego, o sea, queríamos ver si éramos capaces de vender cosas online. Es un MVP lanzar cada producto. Porque la camiseta, es decir, el lanzamiento de las camisetas no tiene nada que ver con las carteras y obviamente nada que ver con las mochilas, y lo que viene ahora es otra historia. Entonces, eh, bueno, pues es como montar, son mini proyectos dentro de un proyecto uh -huh. más grande, porque el proceso de compra cuando compras una mochila es totalmente diferente al de cuando compras una cartera. El ticket es diferente, el, el SEO, uh -huh. el, el público al que te diriges en Facebook, en Instagram, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, pues está siendo MVPs, llevamos de MVP todo el rato. Estamos aprendiendo todo el rato. O sea, nos hemos visto, no sé, 100.000 tutoriales de, de asesoría de que hay en una web, ¿vale? De mochilas versus una compra que es totalmente de dos clics, como puede ser la cartera. Una mochila. ¿Cuándo habéis comprado una mochila hace menos de dos meses o tres meses? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a ver lo que, cómo, cómo, qué mochila comprar, qué si los litros, qué si el producto, qué si no sé qué, qué si reviews, es otro puto lío. Eso con las carteras no pasa. O sea, las carteras, ah, mira cómo mola esta cartera, estás de fiesta con un colega y pedidos a las 4 o 5 de la mañana, pues esa gente ya sabe dónde está. O Se la está enseñando a su colega. Pero el, la mochila no, la mochila es, oye, mira qué mochila más bonita. Vale, pues esta es la web y le tienes que contar una historia, le tienes que hacer un vídeo, todo. Y yo creo que ya, podemos estar hablando aquí esta mañana. Pero mandadnos un mail si tenéis alguna duda. Corti, ¿tienes dudas? Lo La mochila que lleva Corti es verdad. nuestra mochila, ¿vale? No está patrocinada ni nada, pero le lleva paga, todo el día con le ella. Pagamos ¿no? Le pagamos por llevarla. <risa> pues ya, ya está. está. Gracias, chicos. Muchas gracias.